Buenas gente, en este video les mostraré cómo poner modo práctica en emulador fight FightGate. Bueno, lo primero es eh, buscar el... Esta opción permite jugarlo offline. Ese eh, a cualquier juego, en este caso elegiré la, la 2002, como siempre. Bueno, uh, iniciando, lo primero que tienen que hacer para... A ver si está en consola o en, o en arcade. Lo primero es eh, presionar control más F5. Como ven, ahorita estoy en el modo arcade. Ahora presionaré control más F5. Se posan aquí y cambian a debug BIOS. Le dan OK y F3 o resetean. Y con esto ya se tendría el modo consola. Espero les sirva y hasta la próxima.